luego va a tener un informe de la Comisión Directiva Provincial y activaríamos el debate para luego estar votando la posición de la Asamblea de Capital en relación a la propuesta del Gobierno. Les pedimos, por favor, para iniciar, que quienes están afuera puedan ingresar para ubicarse y que sean parte de escuchar todos los informes y las posiciones al respecto de la situación. Desde la mesa de la queremos comenzar este informe en la primera asamblea del año 2023 haciendo un análisis de la situación nacional y provincial que nos parece importante compartir con cada compañero y con cada compañera. En primer lugar, terminado el primer mes del año, se reactivó la inflación y efectivamente todo indica que la inflación de enero va a ser muy superior a la inflación de diciembre. Junto con esto hay un aumento cotidiano, casi cotidiano del precio del dólar, no lo decimos porque estemos comprando dólares, pero sí porque el aumento del dólar hace que los precios cotidianamente aumenten, no solo en los tarifazos de los servicios básicos, sino también de los transportes. Ya la nueva empresa de Colectivo ha anunciado que estos primeros días no hay aumento, pero no descartan que lo haya a la brevedad. En este marco de situación económica que tenemos en el país el superministro massa ha indicado a los gobernadores y a los ministros de educación de las provincias que sean cautelosos en los acuerdos salariales que se lleven adelante y está planteando que los acuerdos salariales tendrían que tener un techo del 60% de aumento como si no fuese obvio que la inflación de este año va a ser muy superior a ese porcentual que está indicando el ministro massa. Ayer se inició la paritaria docente nacional, fue la primera reunión que tuvo la Comisión Ejecutiva de la Secretaría junto con otros gremios nacionales eh, a, con el gobierno. En esa primera mesa el gobierno no llegó propuesta salarial. Este es un problema, estamos. En puerta de comenzar el ciclo electivo, o sea, el gobierno nacional no ha dado una propuesta salarial e integral a la CETERA para discutir. Entendemos que la CETERA debe convocar con carácter urgente a un congreso para discutir un plan de lucha nacional que le arranque al gobierno nacional no solo la pauta salarial sino las condiciones laborales y todo lo que necesitamos en escuelas seguras para poder trabajar y para que los chicos y chicas puedan asistir a aprender está claro que el gobierno nacional en este tiempo ha profundizado la ajuste de la mano de la inflación como lo expliqué recién pero Especialmente el ajuste está profundizándose porque tienen que cumplir con el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Pagan la deuda con el hambre, con la miseria, con el aumento de la marginación y de la pobreza del pueblo trabajador. En este marco es que a nivel nacional nos encaminamos a lo que va a ser el desarrollo de las campañas electorales y de las elecciones que van a haber en agosto y en octubre. El rol de la burocracia central, no solo de la CETERA, sino de todas las burocracias de las centrales, ha sido nefasto el, el año pasado y nada indica que van a cambiar este año. Han acompañado en la aplicación de los ajustes y han sido parte de que desarrollar un concepto que es que todos los salarios de los trabajadores han perdido contra la inflación. En el auquel no pasa algo distinto. Tenemos una situación sí particular porque, como lo anuncia el propio gobernador Gutiérrez, tenemos una producción petrolera que ha sido inédita se han duplicado eh, o quintuplicado en algunos casos los barriles de petróleo que se exportan y eso significa que cotidianamente entran a la provincia millones y millones de dólares. Pero a la vez tenemos que decir que también aumenta en este sentido el saqueo de nuestros recursos naturales, porque si alguien gana con la sobreexplotación petrolera Está claro que son las multinacionales del petróleo que se llevan absolutamente todo dejando grandes pasivos ambientales. Y por supuesto que también aumenta en la provincia los millones y millones que se están gastando en la campaña electoral. Por primera vez el gobierno de Gutiérrez o el gobierno del MPN siente o percibe alguna posibilidad de perder la provincia y con ello perder en las elecciones del negocio de la vaca muerta por la salida por afuera del píscolo Figueroa. La bonanza económica que acabo de explicar no se traduce ni en salud, ni en educación, ni en los salarios. O sea, nuestra provincia... No es que por la bonanza económica del petróleo, el índice de pobreza es digamos, muy por, el, digamos, por, por debajo de los índices que tiene el conjunto del país. Neuquén tiene 50% de pobres y cada vez más tiene el aumento de la indigencia. Entonces toda la plata que ingresa no se destina a resolver las problemáticas que tenemos este, los trabajadores y trabajadoras. En este marzo, Comenzó la mesa de discusión con el gobierno de la provincia. Llevamos ya tres mesas realizadas. En la primera mesa no hubo nada. Se supone que los dirigentes sindicales asistieron a explicar, está planteado en el acta, cuáles son los requerimientos de hacer. El gobierno iba a estudiar esos requerimientos. En la segunda mesa no hubo propuesta y entiendo por las declaraciones públicas de la comisión directiva provincial fueron los propios dirigentes de Atenos que pidieron un cuarto intermedio y en la tercera mesa ya teníamos la propuesta dada a los estatales y a los viales en marcha la asamblea de los estatales y mientras la mesa se desarrollaba la aprobación de los estatales de la propuesta esto desde la mesa queremos ser claros y claras no nos asusta. Es el panorama que tenemos históricamente en la provincia. A te arregla y con eso quiere corrernos de que quedamos solos para que aceptemos las miserias de Quintriqueo, este, que ya no se sabe qué es, si es el ministro de Trabajo o el ministro de Gobierno o el secretario general de la CTA y de A. ¿Qué problemas vemos en el desarrollo de las negociaciones si se lo queremos plantear claramente a cada asambleísta? Primero, que el pliego no fue debatido por todas las todos. Los dirigentes sindicales están yendo a una mesa con un pliego que decidieron en un plenario de secretarios generales donde nuestra conducción fue a plantear que creíamos que eran las asambleas quienes debían definir el pliegue. Primer problema que vemos. Segundo problema que vemos en esta negociación. Solo entran a la mesa integrantes de la Comisión Directiva Provincial. Y este es un problema concreto. No porque no ocupe la Comisión Directiva Provincial. Porque si nos tocara estar en ese lugar defenderíamos el criterio de que Atenes es un sindicato único y que ante la primera y el tironeo con el gobierno tiene que haber una representación de las diversas voces que hay en nuestro sindicato y de los diversos actores por eso siempre defendimos que a las mesas, no solo entrase capital si tenía una posición distinta o no cuando estaba Pino, entraba Pino y nadie cuestionó que entrara Pino porque era el secretario general de la seccional con mayor cantidad de afiliados y era muy correcto que entrase. Lo que estamos discutiendo es que queremos recuperar el método de que entre Capital, Centenario, San Martín de Los Andes, de seccional que ¿Cuál es el problema? Que no puedan entrar las seccionales para presentar ante el gobierno un gremio unido que va... Discutirle en esta mesa las mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y creemos que el problema de no realizar una mesa de este tipo está en el punto que sigue, que es el tercer problema que vemos y que nos preocupa sobremanera y que lo hemos denunciado. No solo nosotros, ¿eh? tenemos una comisión directiva provincial que cada día que pasa profundiza sus lazos con el gobierno de la provincia reitero, no lo dice solamente la conducción de la capital lo dijeron quienes se fueron de la directiva con una carta de renuncia que veía con preocupación los acuerdos que tenían con el gobierno del NPM y esto también nos coloca en un lugar de no pelear por lo que tenemos que pelear entonces son los tres puntos que nosotros queremos plantearle a la asamblea que vemos con gran preocupación y que por, por supuesto queremos que cambien ¿Por qué decimos que se profundiza el acuerdo que tiene la Comisión Directiva Provincial con el gobierno? Juntos discuten la reforma educativa y la aplicación, que es ajuste de educación, que es, eh, digamos, atacar las condiciones pedagógicas, laborales, salariales, jubilatorias. Es una reforma completa. Nadie puede creer o entender o pensar que el gobierno que... Asesinato de Carlos Fontialba y del triple crimen laboral. Ahora quiera darnos la mejor escuela que necesitamos, con las mejores condiciones. Nadie se cree eso, compañeros y compañeras. juntos con el gobierno preparan la propuesta a la banca. Porque quién puede entender que estuvieron tres horas de esta reunión para salir con la propuesta que ya estaba escrita hace 10 días. Solo lo puede entender, digamos, ¿quién entiende que los negociadores que entran fueron un acuerdo para traer esta propuesta o por lo menos un acuerdo para decir vamos para que se rechace, pero que un poquitín para querer vendernos gato de fiebre, como sucedió el año pasado y juntos lanzan las mesas territoriales que fueron las responsables de que el año pasado alrededor de 60 escuelas no comenzaron las clases, hasta después de las vacaciones de invierno. Hoy, compañeros y compañeras, cuando muchos se han presentado ya y muchos lo van a hacer el lunes, van a ver las condiciones que están las escuelas absolutamente rotas y el compañero, los, digamos compañeros y compañeras, hasta en algunos lugares no tienen dónde presentarse el lunes. Entonces el gobierno nuevamente comenzó tarde a arreglar las escuelas. Comenzó tarde y no garantiza el inicio del ciclo electivo. ¿Qué tiene la propuesta que han traído? Y acá queremos también digamos, analizar la parte económica de la propuesta, pero hacer unos ajustes, porque entendemos que la propia Comisión Directiva Provincial en sus salidas, en los medios, les da elementos al gobierno para decir que le hemos ganado la eliminación cuando dicen que tuvimos un aumento del 135% del año 2022 le dan el elementos al gobierno para decir que le hemos ganado la inflación y eso compañeros y compañeras por lo menos lo vamos a descritificar. nosotros no 2018 porque efectivamente el proceso inflacionario de este gobierno que nos prometió asado y nos dio 40, nos prometió que nos llenaba los bolsillos y nos vació las miladeras esa inflación ha destruido el poder adquisitivo 10 mil pesos para comprar en un mercado la semana pasada no es lo mismo que 10 mil pesos para comprar esta semana esta situación, el IGC trimestral no nos alcanza. Entonces necesitamos que la actualización sea mensual, mensual para no perder tanto con la inflación. Pero además queremos recuperar lo que hemos perdido. Si alguien compara, alguien que haga la cuenta, mí no gusta la matemática y, y, y los análisis económicos. Que nos digan que en diciembre del 2018, de 2018, con ese salario cuántos dólares comprábamos. Y que nos digan cuántos dólares representa nuestro salario en el diciembre del 2022. Hagamos la cuenta para ver si hemos perdido poder adquisitivo o no. Les puedo asegurar que hemos perdido. Por eso, desde aquel Capital decimos con claridad, compañeros y compañeras, que como mínimo tenemos que pedir... Un 40% de recuperación salarial al banco, porque no queremos plata en negro, no queremos que la plata que nos dan hoy, la gastamos en una mochila o en un par de zapatillas, no sé si nos alcanza. Entonces, el 40% en el básico es algo que nosotros tenemos que exigir y de ahí en adelante que en el mensual para no perder contra la inflación y ni siquiera todavía estamos hablando de aumentos salariales. el bono negro miren, muchos dirán pero ATE lo aceptó, entonces estamos en... nosotros no podemos ser quienes sigamos financiando el instituto nosotros tenemos que exigir aumentos en el básico, ¿por qué? porque la historia de lucha de ATE nos ha indicado que es el método que nos permite primero que lo que nos ponen en el básico queda de por vida segundo que el 80% de eso que nos ponen en el básico lo cobran nuestros compañeros jubilados y jubiladas por eso hemos defendido nuestras condiciones jubilatorias entonces no podemos aceptar una suma en negro es para hoy y hambre En esta propuesta o qué más no tiene no tiene la creación de, la dupla pedagógica, de las dupla pedagógicas, de los cargos de preceptoras exclusivas del nivel inicial no tiene los equipos interdisciplinarios que necesitamos en las escuelas el año pasado quiero recordarle a la asamblea y a la comisión directiva provincial el año pasado llevamos adelante un paro que el ministro Jean Navidon indicó que se descuente y el secretario general salió a decir que era ilegal. Sin embargo, paramos en un 90% en la capital neumatina e incluso parados compañeros del interior. Porque entendemos que las condiciones laborales no son las que necesitamos. Entonces, la creación de cargos en primaria inicial como dupla de una inclusión que tiene que ver con un objetivo claro de no garantizarle los derechos a los chicos y a las chicas con discapacidad, sino terminar con la escuela especial y terminar con la necesidad de que ese chico o chica con su discapacidad para acceder al derecho a la educación. Esta propuesta tampoco tiene el aumento de partidas. Entonces quiere decir que vamos a seguir en las escuelas con una suma mísera de 17 pesos por chico por día para el reprimirio ¿en qué cabeza cabe que las directoras tienen que dejar la tarea pedagógica para recorrer y buscar el mejor precio para tener tres veces por semana un pedazo de pan para los chicos en el marco de que avanza el hambre y la miseria tremendamente por lo tanto está claro que rechazamos el no aumento de las partidas Compañeros y compañeras, esta propuesta nos quiere hacer creer que va a batallar contra el impuesto al salario, planteando que van a presentar un proyecto de ley en la legislatura para eh, seguir, digamos, sin tener en cuenta el cálculo en la, para las deducciones del 40% de sueldo. Nosotros somos claros y claras. Esa ha sido una conquista porque hubo mucha presión por abajo, de compañeras y compañeros del interior particularmente. Cuando les descontaban hasta 100.000 pesos de sus salarios, para que no exista más el impuesto al salario. Lo que ha votado el MP tiene un problema, por eso ahora mete la, la zanahoria, digamos, para decirnos, vamos a hacerlo ley. Que lo hagan ley. Queremos una ley que diga que la provincia de Neuquén no cobra el impuesto al salario. No que no denice por la zona. No queremos el impuesto al salario. Ni con zona ni sin zona, no. Estamos, porque el salario no es ganancia y eso nos parece un punto fundamental. Por otro lado compañeros y compañeras, para finalizar, voy a leer la propuesta que tenemos, no solo de Teatel Capital, sino de las directivas opositoras del resto de la provincia, para hacerla eh, y antes de leerla, sí quiero mencionar dos cuestiones hoy se va a desarrollar una audiencia por el triple crimen laboral que lamentablemente ya dejó afuera penal y ya dejó afuera Estorión. o sea, quedan algunos pocos imputados y hay una audiencia de impugnación donde eh, el abogado de la empresa, entendemos está planteando que no acepta la extensión del tiempo de investigación y ha hecho una impugnación al respecto pero también tenemos una novedad en la causa Fondiana 2. Comienza el juicio de la causa Fondiana 2. La primera audiencia del juicio es el primero de marzo, o sea, el mismo día que está planteado el inicio del ciclo electivo. Hasta el 14 de marzo van a ser las audiencias. Está claro que tenemos que ponernos de pie en la lucha contra la impunidad en la lucha por juicio y castigo, digamos, para que efectivamente el asesinato de nuestro compañero no quede impune. Y tenemos que seguir levantando la bandera de que falta uno ahí, falta Jorge Omar porque en la causa fundamental a dos también quedó afuera. Dicho esto, compañeros y compañeras, la propuesta de la mesa es la siguiente. Desde las seccionales opositoras llamamos a rechazar la propuesta del gobierno y reclamar el siguiente pliego. Primero, recomposición salarial, como mínimo del 40% en el básico. Segundo, IPC mensual acumulativo. Si ustedes ven la propuesta del gobierno, cuando explican en el anexo este IPC no es acumulativo, nos da el 5% para el primer mes de adelanto y después hace un cálculo de que en el primer trimestre habría un 15% en total, entonces dice que en la aplicación del trimestre nos daría un 10% más. Y plantea el salario sobre la base de los 100.000 de 115.000. Por lo tanto, compañeros y compañeras, cualquiera que entienda un poquito de matemáticas sabe que este IPC no es acumulativo. Recomposición de las asignaciones familiares y actualización por IPC. No podemos esperar a que recién en marzo nos aumenten algo y en septiembre. ¿Con qué cálculo con los del año pasado? porque dicen que van a aplicar un aumento central compañeros y compañeras las actualizaciones tienen que ser mensuales y antes de actualizar tiene que haber una recomposición no pueden aumentar menos del 100% las asignaciones familiares no llegan a 3.000 pesos por hijo del salario familiar de eso estamos hablando entonces tiene que haber un aumento y luego recomposición mensual por EPC eliminación de la cuarta categoría del impuesto al salario. Creación de horas y cargos, equipos interdisciplinarios por escuela, cumplas pedagógicas para primaria y para inicial. No a la reforma educativa, porque es pedagógica, laboral y previsional. Recuperemos las prestaciones perdidas en el instituto y defendamos los derechos previsionales, el pago de las actualizaciones en tiempo y forma para los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas no a la reforma de la ley 611 y el pago de la deuda histórica porque es el gobierno quien ha de financiado el instituto defendemos las conquistas del estatuto del docente ante el intento de la comisión directiva provincial de negociar y con un convenio colectivo con el gobierno. Aumento del presupuesto educativo para trabajar en escuelas seguras, mantenimiento permanente, construcción de nuevos edificios, que Aten Capital y las seccionales entren a la mesa de, la, de negociación tal cual es el mandato histórico de Aten, ya que representamos el 40% de las y los afiliados. Si el gobierno no da demandas, no podemos esperar a otra reunión. Tenemos que indicar ya desde esta asamblea que rechazamos y que votamos un no inicio y planteamos con claridad que tenemos que votar un no inicio de 48 horas. Si el gobierno tiene propuesta antes, haremos asambleas y las analizaremos, pero hoy tenemos que tener una presión bajo la máquina para decirle al gobierno que ante esta situación de no responder integralmente al reclamo, no iniciamos las clases. ¿Por qué un paro de 48 horas? o si la propuesta del gobierno sigue siendo la baja y entendemos que hay que rechazarla. Compañeros y compañeras, movilización el primero, asambleas el 2 de marzo. Vamos a arrancarle al gobierno la plata que tiene y que no nos la quiere dar, que la ponga en salud, que la ponga en educación, que la ponga en los salarios. Rompamos la tregua con el MPN y pongamos a...